Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Vorágine. Eh, bueno, a una actividad también que llevamos ya esperando un tiempito, porque llevamos hablándolo un tiempo, como justo nos conocemos no de hace tanto, en realidad, porque vino aquí con otra excusa en otro momento, ya estuvo en La Vorágine, ya empieza sí. a ser un poco su casa. Y, y, y eh, después de esa actividad que, que hizo hace unos meses, nos propuso también eh, el poder presentar su novela, eh, tu cocaína y la mía eh, en nuestro espacio, nosotros pues encantadas, la gente que se anima a escribir, bienvenidas. Y nada, aquí le tenemos, acompañado por Víctor, que imagino que hará un poco de presentación también. Sí. Perfecto. Y eh, nada, eh, animaros a que después tenéis ahí el libro, que seguro que resulta súper interesante, y lo de siempre, aquí, las noticias de siempre. Tenemos la programación del resto del mes, también podéis consultarlo en la web. Y este espacio es autogestionado, sobrevivimos más por el apoyo de la gente que por la venta de libros, y ojalá hoy no. Y entonces tenemos ahí una cajita de colaboraciones también, que si os apetece al final para poder pagar la luz, el agua y todo eso, podéis aportar ahí en aquella columna. Y nada, muchísimas gracias por escogernos. Muchas gracias. gracias. gracias. gracias. Bueno, paramos. Todo tuyo visto. Bueno, quería simplemente dar las gracias también a Carmen y a, y a la vorágine por este espacio tan, tan chuli, que ya es la segunda vez que nos, que nos acoge de qué manera. Y nada, bueno, pues eh, yo voy a ser muy breve porque me di cuenta hace poco tiempo cuando me ofreció justo que, que la acompañara a Santander, su ciudad natal y preferida, que la acompañara para hacer la presentación del libro, yo rápidamente dije que sí, porque tengo la, esa sana costumbre de no saber decir que no. Después me di cuenta que yo no sabía presentar el libro porque nunca jamás lo había hecho. Con lo cual, bueno, voy a intentar ser muy breve porque no, el protagonista es, el, por supuesto, el autor y, y la novela, que son los que tienen grandes cosas que, que contar. Voy a contar simplemente dos pequeñas anécdotas de cómo conocía Justo y de hace cuánto tiempo lo conozco y de la novela desde, desde el comienzo, de donde yo empecé a conocerla de, de verdad y a empezar a sentirla. Eh, yo conozco hace justo... Pues, poco más de dos años. La verdad es que para la cantidad de cosas que nos han pasado juntos sí, sí, es muy poco tiempo. Recuerdo perfectamente el día que, que me le presentaron. Había entre medias una especie de proyecto empresarial que no llegó a buen puerto y no tiene nada que no, no vine aquí a cuento. Pero me acuerdo si la persona que me lo presentó me dijo no te preocupes y tal que, que justo te va a caer muy bien y tal. Y a mí eso me puso un poco nervioso porque ya digo ya estamos condicionando a la gente lo que tiene que sentir o no con las personas que, que parece que como que no nos dejan conocer de, de primeras a la persona a ver qué, qué tienen para, para ofrecerte. Eso fue hace cosa, dos años o dos años y medio, la, la amistad con Justo por supuesto ha ido en, en aumento a medida que pasa el tiempo, hemos estado inmersos en un montón de cosas juntos y desde siempre desde siempre escuché le escuché así un poco de fondo hablar siempre de que él tenía escrita una novela, una novela que tenía casi a punto de acabar, que le faltaban apenas, no sé si eran 30 o 40 páginas, o sea, le quedaba por así decirlo, rematarla. Llevaba ya muchos años con ella en mente y tenía, pues, siempre tenía esa, ese anhelo, ese deseo de, de verla publicada. Y después, yo creo que han sido seis años, más o menos, pues, eh, se consiguió ese, ese deseo. consiguió acabar esas 30 o 40 páginas y, bueno, consiguió por fin tener esta, esta novela. La verdad es que quizás no sea yo la persona más adecuada para presentarla, porque yo soy un lector espantoso. O sea, yo, a pesar de que tengo 45 años, yo creo que me habré leído los libros, yo he sido siempre mucho de películas muy visual, necesitaba siempre que las historias me, me atraigan, me enamoren rápidamente. Siempre he sido muy, muy directo. Entonces, enfrentarme a mejor a una novela como este tipo, pues bueno, tenía, su, tenía su, aquel, su aquel misterio. Y la verdad es que después de haberla leído tres veces pues mmm, la última hora para, para intentar, con estos días que la he vuelto a empezar, para intentar otra vez volver a sentirla en... Bueno, en la, en esta pequeña historia, pues es una cosa muy poco frecuente en mí. Eh, recuerdo también cuando empezaste a empezar a hablar de ella en las redes, me ofreciste leerla cuando estaba todavía en proceso de corrección, yo te dije que no, quería tenerla quería tenerla en mis manos, quería sentirla, quería tocarla... Entonces prefería esperarme un segundo, unos, unos pocos días, pero sí que empecé a sentir ya los textos que ibas publicando en las redes sociales. Y a mí esos pequeños textos, esos pequeños diálogos de los personajes que participaban en la novela, joder, pues me, me permitían meterme dentro de la historia de una forma extremadamente fácil. Yo, ya repito que soy bastante, bastante mal lector y esa facilidad a mí me cautivó. Me cautivó mucho y efectivamente, pues bueno, cuando, cuando la tuve entre, entre mis manos, pues bueno, pues también tuve... Esa, esa necesidad de, de, de devorar la novela pues en apenas 24 horas, en dos, en dos tandas. Eh, poco más, poco más quiero decir, porque hay tantas cosas de las que hablar. Que, pues, yo solamente quería, quería indicar solamente dos palabras que, que justo pone en, su, en su, una breve nota antes de empezar la novela, y hablan simplemente de, bueno, una frase entera. Habla de, cómo se, de dónde se localiza la historia y, bueno, que el tiempo que, que más o menos engloba, si bueno, simplemente son... Eh, fueron tres meses de internamiento de una intensidad humana que he querido merecedora de compartir a través de esta novela. Yo cuando leí las dos palabras juntas, intensidad humana, dije, ostras, pues... Eh, joder, pues me, me hizo despertar ya las ganas de leerla. Eh, no solo me despertó la ganas de leerla, sino que desde luego quedé eh, ampliamente satisfecho. No puedo decir otra cosa porque es mi amigo, pero bueno, independientemente de que sea mi amigo, no puedo decir otra cosa porque es verdad que las tres veces que he leído la novela sí que sigue, me, me sigue removiendo mucho por, por dentro. No necesariamente porque haya tenido que pasar, que no he pasado, por los mismos capítulos de vida de, que, que narro justo, sino porque creo que yo, ahora mismo, después de haber digerido en mi época tanto cine, tanta ficción, joder, pues el tener en tu mano un poquito de de la realidad y identidad humana es algo que a mí tiene un valor incalculable. Entonces no, no voy a más. Por supuesto lo recomiendo, creo que es una maravilla de novela, creo que es una auténtica joya que merece ser leída, disfrutada y, y sentida. Creo que, no sé, para tus palabras esa sin intensidad humana, es difícil encontrar las palabras que le vengan mejor. Así que pues eh, te dejo ya paso a ti y a tu, a tu maravillosa criatura. Muchas gracias, Víctor, es mi amigo, y es lo que ¿Vosotros tenéis amigos? Tener un amigo es sentir que es tu amigo. tiene que ver con el sentir, ¿verdad? Yo hoy tengo la suerte de sentir que Víctor, que conozco hace dos años, hemos hecho muchas cosas juntos, realmente lo es, es mi amigo, ¿sabéis? Pero también es verdad, que eso de sentir puede que no te ocurra, a veces, a personas, puede que no les ocurra, no sentir nada. Yo quiero, además de agradeceros que estéis aquí, en mi ciudad de origen, donde es la ciudad que me vio nacer. Yo nací, así en la calle Castilla, y en la clínica Matorras, hace 52 años. Quiero adquirir un compromiso con vosotros, ¿no? Porque os habéis venido hasta aquí, y es que todo lo que yo diga sea, va a ser verdad. Quiero decir que todo lo que diga, lo sienta, de verdad. Porque este libro, Tu cocaína y la mía, diario de un narcisista, tiene una peculiaridad. Y es que es mi autobiografía. Es mi historia. O parte de ella. ¿no? Y... Si... Decidí algo al escribirla, porque cuando empecé a escribirla a mí no tenía intención de que se convirtiera en una novela, ¿sabéis? Eh, tenía mucho que ver con mirarme dentro y contar lo que realmente ocurrió. ¿no? Yo... Hoy os digo que me llamo Justo Fernández, tengo 52 años, soy un hombre, un padre de un niño que se llama Manuel que tiene 13 años, soy alcohólico y cocainómano y soy escritor porque escribo. Este es uno de mis libros pero es el libro más preciado para mí. Yo he hecho muchas presentaciones ya de Tu cocaína y la mía. Es un libro que merece la pena ser leído, créanme que sí, y ojalá me lo compréis. Pero hoy no quiero hacer ninguna presentación de esta novela. Porque hoy es un día muy especial. Por el hecho mismo de estar en mi ciudad, volver a casa a una casa de la que me fui hace ya muchos años. Y permitidme que os utilice como representante de todos los amigos que yo dejé atrás, de toda la familia que dejé atrás también. Cuando en 1989 cogí aquel Estrella de Cantabria por la noche en la estación de Torlavega para irme a Madrid a trabajar, ¿sabéis? A triunfar. Aquel muchacho chido de sí, de 24 años, ¿no? que no le servía estar aquí. Y aparte, hice, quise hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, no, ser un hombre de provecho. Mi padre murió cuando yo tenía seis años, era maestro de escuela en Torlavega. De Había que hablar con familiaridad de mi casa, de mi tierra, de mis <coughs> recuerdos, si no nos importa. Pero yo era maestro de escuela y... Mi padre murió cuando tenía seis años y a mí me dijeron, de cuatro hermanos, me dijeron, tú, ahora eres el hombre de la casa. Y eso que mi hermano era mayor que yo, pero que tenía que ser el hombre de la casa. Estudié, me vine aquí a los castros, hice matemáticas, la no acabé, da igual, yo quería más y quería seguir no sé qué extraña figura. ¿no? Y me fui, en eh. septiembre del 89, me fui a Madrid. Y todo iba muy bien, ¿sabéis? Porque todo era como se suponía que tenía que ser: buen trabajo, muchas relaciones sociales. Si, si fuera. Si, si imagináramos a alguien subiendo por una pirámide, yo subía ligero, ¿sabes? Cualquier madre estaría orgullosa de mí. Luego murió mi madre. Me dediqué al mundo de las telecomunicaciones, al mundo de la gestión, dirección de empresas, etc. Y creerme que el santanderino, el cántabro que fue para allá, lo hizo bien. Hizo lo que se supone que debería un hombre hacer. Pero todo eso, el chaleado, sado, los coches, las vacaciones en no sé dónde, la vida social, todo eso estaba acompañado. De consumo diario de alcohol y al principio esporádicamente consumo de cocaína nadie lo sabía no lo parecía y yo estaba solo conmigo con esa soledad que yo llenaba con ese vacío que yo llenaba de esa manera, lo siento Tardé mucho, tardé mucho tiempo en venirme abajo, pero caí. Tan arriba como había llegado, caí. Y ¿sabéis lo que me ocurrió? No sé si lo estoy contando bien, pero me da igual. Lo que me ocurrió es que donde estaba rodeado de personas que se suponía que eran aquellos amigos, compañeros de trabajo, socios cuando caí no quedó nadie lo digo en serio, no quedó nadie solo dos personas, dos mujeres familia, mi hermana y mi prima que me cogieron de la mano y me acompañaron ingresé en una clínica de, una clínica muy prestigiosa de Palma de Mallorca y durante tres meses me tuve que dar la vuelta por dentro ¿no? esa experiencia de vida con la intensidad que supuso el estar buscándome comprendiéndome y sobre todo deseando que aquello no volviera a ocurrir nunca más es lo que cuenta la novela, el detalle, el diario de esa transformación. Os quiero leer la nota del autor la que escribí como presentación, porque detrás de esta novela o de esta, este ejercicio hay muchas motivaciones. ¿no? Quizás una es que sepáis que algunas personas tenemos esta enfermedad. No es una enfermedad elegida. Yo no yo elegía beber no ser alcohólico. No digo que no tenga la responsabilidad de mis actos, que la tengo. Pero tenerlo en cuenta antes de jugar <coughs> Si en vuestro entorno ahí conocéis a alguien que pudiera tener, pudiera estar en esas dificultades, sepáis que no lo ha elegido él. Querido lector, esta es una historia de ficción, si bien está basada en la experiencia de mi ingreso en la clínica Capistrano para el tratamiento de mi adicción al alcohol y a la cocaína. Fueron tres meses de internamiento de una intensidad humana que he creído merecedora de compartir a través de esta novela. Los personajes que aparecen en este relato, pacientes, terapeutas, amigos, familiares, son también ficticios, aunque se nutren de las vivencias compartidas conmigo por personas reales. Sin embargo, en el caso de mis compañeros pacientes a los que guardo en mi corazón un reverencial amor y respeto, mi mayor motivación ha sido preservar su intimidad. Yo no tengo inconveniente en exponerme, pero no quiero que se exponga nadie más, ¿sabéis? En todos los casos he modificado sus perfiles biográficos y personales, así como la cronología de los hechos. De ninguna manera se puede vincular ninguna de los personajes descritos a ninguna de las personas que conmigo coincidieron a lo largo de mi estancia en el centro. Por desgracia, en la sociedad actual, el trastorno adictivo, así como otros desórdenes de la personalidad, todavía está considerado como una enfermedad maldita. Y eso cuando al menos se acepta a regañadientes que la adicción es una enfermedad y no una mala conducta elegida en libertad por el enfermo. La realidad es que el adicto, incluso cuando ya está plenamente recuperado, se ve obligado a esconder su historia avergonzado o se expone a ser juzgado implacablemente. Ojalá esta historia ayude a desmitificar y desarmar este tabú no en, vano, no en vano estamos hablando del profundo sufrimiento y de la necesidad de ayuda de personas, de seres humanos de carne y hueso en alguna etapa concreta de su vida. Mi experiencia personal me ha hecho ver que entre los adictos y las personas normales es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Todos estamos unidos por el derecho inalienable a la transformación personal, a buscar nuestra esencia, nuestra plenitud, una y mil veces, mientras nos dure la vida, todas las que haga falta. En eso nadie es diferente a nadie. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y yo tengo la fortuna de haber aprendido eso. Y fijaros, por supuesto, desde que salí de la clínica y tuve esa suerte de conectar conmigo de nuevo, ya no he vuelto a trabajar en ninguna empresa, ya no he vuelto a perseguir ninguna quimera. Eh, he, he empezado a hacer lo que siempre me gustó. ¿Qué creéis que es? Escribir. Por fin, puedo hacer algo con lo que me siento pleno. No con lo que me siento orgulloso, sino con lo que me siento bien. Y hoy aquí, el venir a Santander, de la ciudad de la que me marché, con esta novela, para mí es un reencuentro. Es como si volviera a la estación de Torlavega, ¿sabéis? Y viviera a mí mismo con 24 años. Bueno, creo que me diría, ¿dónde vas? Si vas a volver. Ojalá yo le hubiera podido leer esta historia cuando tenía 24 años. Está muy bien escrita. ...tiene muy buenas reseñas... ...gente que la ha leído... ...no por el aspecto... ...vamos a decir tan personal... no ...le ha... ...movido... ...porque es... ...verdad... ...es... ...dura pero es verdad... ...todo lo que aquí está escrito ocurrió... ...todos los episodios... ...la convivencia con... ...un montón de personas... ...que estábamos allí unidos... Con, solo con una vocación, un deseo, se llama dejar de sufrir, ¿sabéis? Se llama dejar de sufrir, ayudándonos unos a otros durante tanto tiempo. Eh, y que haya tenido la oportunidad y la suerte de poderlo contar, creo que eh, la hace merecedora de ser leída. Normalmente cuento muchas más cosas de la novela y y de mí. Pero hoy me quedo con esa palabra, ¿no? con la del reencuentro. Y quiero, poder, me preguntéis lo que queráis, pero sobre todo agradeceros que hayáis, que yo haya podido decir esto en este lugar o en esta ciudad, tantos años después. ¿no? Y además hacerlo tranquilo y hacerlo contento. o sí, se pues empieza con otras cosas. Yo no lo sé, ¿eh? por ejemplo. Tengo 14 años y andaba de vinos ahí, en zona de los vinos. de la vega nadie me decía nada. Nunca nadie me dijo nada. Mis amigos hacían lo mismo, ¿sabéis? Y durante mucho tiempo, el alcohol y la... Recuerdo que me decía a mí mismo, me decía, no, yo el alcohol no es un fin, es un medio. Estaba entreverado en mi personalidad, ¿sabéis? ver todos los días. Yo, yo solo quería ser un... muy simpático. ¿Entendéis esto? Porque probablemente que no me lo creía que yo fuera por mí mismo. Quería caer bien y quería gustaros, os lo prometo. Y la pol me servía para eso, ¿sabéis? Quería que mis amigos me, me, me, me admiraran sí, ¿por qué no? Quería hablar especialmente bien, lo locuaz. Y nadie se diera cuenta de que quizás tenía miedo o que tenía... Pero tú sabes qué complejo, ¿no? Y... Todo esto funcionaba y funcionó durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que nunca es suficiente. Y de, de, del alcohol, una noche, alguien dice, oye, ¿quieres? ¿Qué es eso? Coca. No si te atreves. ¿Cómo no me voy a atrever yo? Estamos tontos. Y os voy a contar una cosa tremenda. que ¿Sabéis qué pasó con esa raya? Que me sentó bien, joder. Lo que yo esperaba de sentir de mí mismo, de verme a mí mismo, era eso. Exactamente esa sensación de omnipotencia de grandilocuencia, de superioridad. Por fin. Al principio era solo esporádico cuando con ese grupo de amigos o de compañeros que transitábamos por esos territorios. Pero claro, no se puede controlar. No se puede controlar. La cocaína es un Caballo desbocado, no se puede controlar, no está al alcance de un ser humano. Que venga cualquiera a debatir conmigo si quiere, no está al alcance del ser humano. Más que por la sustancia en sí, sí por, por tu deseo de, de ese vacío que quieres llenar con ello, ¿qué es lo que buscas? No? Eso no se puede controlar. Y el siguiente paso ya es consumir en soledad escondidas muchas, muchas sustancias mucha cantidad y todo empieza a ir mal porque ocurre que ya no puedes estar bien nunca vosotros ahora estáis aquí sentados y estáis tranquilos sí. que si tenéis la capacidad de estar bien por vosotros mismos no lo amorticéis nunca eso, ¿eh? Si yo estuviera ahí sentado, primero no me hubiera enterado nada de lo que estaría diciendo este señor de aquí. Estaría súper nervioso. Diciendo, esto es una mierda, joder. Un día sí. Necesito siempre más, ¿no? O probablemente haría alguna pregunta especialmente brillante y luego me largaría, pues, casi sin esperar la respuesta, porque ya quedó, no sé. A la cocaína se llega porque algo te ocurre antes. la adicción es la punta de un iceberg una cosita entre tú que estuvisteis en un centro y conocisteis es la gente que tenía ese problema y tal ¿no teníais algo como común por ejemplo a lo mejor que, que a veces la sensibilidad o a veces que te hace eh, eh, acoplarte malamente a la, a la vida y, y, y buscas pues, recursos, bueno, recursos, o sea, no había eso, quizás un, un algo en común de, en la, entre la gente que digo de, fo o de forma de ser o de... O algo que. vos pues casualidad. Pues que... No, no. Es causalidad. No casualidad. Lo que os puedo asegurar es que. No hay un patrón social. No hay un patrón socioeconómico. Ni siquiera de educación recibida. Los terapeutas hablan de perfiles, de determinados perfiles eh, psicológicos, ¿de acuerdo? Pero eso es el territorio de los terapeutas. Yo voy a hablar de mi experiencia, de cómo lo veo como un adicto que ha comulgado y compartido, tanto cuando, cuando no estaba en tratamiento, simplemente cuando mis compañeros de viaje eran, muchos de ellos eran enfermos como yo, porque claro, no me interesaban dos personas que no estuvieran en el gremio. <risa> es lógico, ¿no? O sea, nunca eh, hubiera tenido un amigo como Víctor. No, este a Víctor no me servía para gran cosa. También es verdad que no presentaba novelas. Pero claro, Víctor no me acompañaría a mí en mis, en mis aquelarres, ¿no? Necesitaba gente con... Entonces, tanto en el, en el, en el hecho de gente que he conocido en, en activo, vamos a decir, como... Gente que se después, con historias absolutamente increíbles, ¿no? fascinantes, que, que queríamos detener el tren, ¿no? detener la locomotora. Para mí ahí, la palabra que nos unía a todos era la falta de amor. Falta de amor por nosotros mismos, por saber qué es el amor. Y así, me, si rascamos en las historias de muchos de ellos, había mucho padre ausente. Sí, lo siento, es así. Mucho maltrato. Mucha exigencia. Cuando eres niño. Mucha mirada de... Esperamos mucho de ti. Hostia, ¿y eso cómo se hace, no? Eso. Todo eso al final hace que te desconectes de, de ti mismo. No sabes quién eres. Y entonces te permites algo que vosotros seguramente no os permitís. Porque os queréis. Y es a traicionaros. Yo me, cuando he adicto se permite traicionarse, llevar doble vida. Se permite mentir. Amor, falta de amor. Y vidas de mentira. Eso sería, mirad cuando la clínica, pues ahora voy a decir más cosas de la novela, la, la, la, la novela es, tan cotidia... es una cotidianidad extraña, pero es una cotidianidad ahí dentro, una preciosa historia de amor. <coughs> Porque el protagonista, o sea yo, se enamora o cree que se enamora de otra paciente y está contado en la novela. Eh, amor verdadero, amor instrumental, eso es amor, ¿no? Pero quizás donde se produce la magia es cuando, por primera vez en mi vida, o por lo menos en mi recuerdo, siento que alguien me ama. Bueno, no lo veréis por el lado dulzón, de verdad que no. Miradlo por el lado de la luz. <coughs> sentir que le importas a alguien, ¿sabes? Que le importas a alguien. El amor transforma, el amor sana. Es lo único que sana. Los terapeutas lo que hacen es ayudarte a quererte. Sí, hay un... Algo en común a todas las personas que, que tienen que ver con el amor. Sería, según lo que tú has planteado, bueno, y, y yo creo que, que cualquiera puede tener esa idea, eh, la adicción, un sucedáneo y una carencia. Sería síntoma de una carencia y sucedáneo de, de, de la compensación de esa, de esa carencia. Lo que sé, claro, la vida en sí misma, no estoy defendiendo la adicción, ¿eh? yo soy adicto al tabaco, eso tengo que decirlo, y sé por qué también lo necesito, pero bueno, no, no es tan grave como, como la cocaína. Eh, Sé que esa carencia a veces es que tampoco es tan fácil de, de cubrir. De... Por eso puede ser relativamente fácil de entender también el que alguien caiga en ello. Y ya digo, no, nunca he probado drogas, nunca no soy de drogas, si es que el tabaco no lo es. Pero bueno esa es la, la cuestión viéndolo un poco por el otro lado y sin estar haciendo para nada una apología de la adicción pero quizá a veces se entiende porque quien no siente, vive carencias otra cosa es que las intente compensar con sucedáneos eso ya sería el problema pero la carencia creo que está ahí casi inevitablemente en todos y cada uno y, y no se cura la carencia. Sí, son palabras que me resuenan mucho, ¿sabes? El sucedáneo de vida, ¿no? El sucedáneo, la carencia y el sucedáneo de algo que no sabes lo que es, pero que buscas de manera artificial. Eh... Bueno, hay mucha definición, a mí no me importan mucho las definiciones. De hecho, el director de la clínica capistrano, el doctor José, Luis, José María Vázquez, que es una eminencia en el mundo de los adictos, perdón, de la, de la, de la, del tratamiento de adicciones, él dice que el tabaco no es una adicción, es un mal hábito. Es un mal hábito, un hábito pernicioso, como una mala comida, se te mata, eso es verdad. Pero tiene, no, él lo, lo explica bien, porque el tabaco no es una sustancia psicoactiva. Es decir, no te, te altera la conciencia. Yo quiero que, que traigamos aquí la esencia de, este, de esta esclavitud. Esto es muy fácil de escribir. Mira, esto es... Eh, como soy, no me gusto. Ahora sí me gusto. Como soy, no me acepto, no me, no, no, no me siento capaz, no me siento útil. Como soy, no me vais a querer. Ahora sí. Es un bypass a la maduración. Lo que aprendemos en la vida probablemente es... ...a sentir lo que valemos, lo que somos realmente. No, no hacemos un bypass, no tiramos de sucedáneo. Porque eso es una traición. Es como quererle ganar el pulso a la vida. Tú lo dices, la vida puede que no sea fácil, pero es verdad. Pero es que esto es mentira. Sí, esa es la clave. Sí. La Organización Mundial de la Salud dice que la edición ni se coge, ni se elige, que son componentes genéticos que un tanto por ciento de la población tiene ese Y el problema, la edición es solo una. Igual da que sea compras sea juego, que sea sexo, que sean los psicoactivos. Entonces, tú mismo has dicho al hacer la presentación que eres alcohólico y que no, no, porque lo serás toda la vida. Toda la vida. Eh, el secreto está en no volver a tocar la sustancia. ¿El secreto no sé cuál es? No, sí, no, no tocar la sustancia. No, sí, la abstinencia es como. El problema de la, de la adicción y de las adicciones. Es que tiene unas consecuencias bastante nefastas, porque nosotros los robamos, nosotros mentimos, nosotros maltratamos, nosotros engañamos a las otras personas, en el, en el, en el en persiguiendo lo, por supervivencia lo que nos, en nuestra medicina vamos a decir. ¿no? Por eso es una es una enfermedad que tiene esta connotación social horrible. Yo les cuento alguna cosa más. Pero lo podemos ver como un diabético, que es crónico, pero no le va a que no le ponéis a parir a un diabético porque sea diabético. No entiendo que... Le, no, no. Pues el diabético va a ser... Y lo único que tiene que hacer es, no sé muy bien, cómo está ahora, pero algo así como no tomar azúcar, vamos a imaginar. Pues esto es igual. Para mí, las aparte del trabajo personal y de un... Bueno, lo que es absolutamente imprescindible es la abstinencia porque me mata bueno, pero no tiene nada de malo ¿no? No, no, no quiere decir que no me pierdo nada lo malo es que la sociedad con el alcohol sí que parece que desde que eres niño ¿no? parece que, no sé si habéis el otro día mi eh, hijo juega al fútbol y, y un equipo, el equipo contrario pues ganaron, no sé qué historia no recuerdo bien, el ascenso y entonces chavales de 12 años se pusieron a celebrar que ya habían ascendido de, de categoría y lo hicieron como lo hacen los niños que es saltando, riéndose disfrutando ¿verdad? pero vino un papá vino un papá con dos botellas de champix. ¿Sabéis qué es el champix? No. El champán para niños. Ajá. Y de repente, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. Es decir, ce niños celebrando como, como ser un ser humano plenos. Y de repente el papá le dijo, espera, yo os voy a enseñar a celebrar. Iros preparando. Celebrar es mover una botella de champán de esta. Coge una manguera, joder. Si lo que quieres es que se mojen, coge una manguera. Es muy, así es como condicionamos a los jóvenes. Así es como condicionamos a los niños. De verdad que sí. Porque nos ven constantemente. Que no significa que, por favor, que no estoy diciendo que no se vea de acuerdo. Y que no esté. Eso es un tema de cada cual. Pero es muy difícil para un joven ser disidente. Porque cualquier celebración... ¿Qué ha pasado estas Navidades? ¿Algún perete? Había niños mirando. Todos lo celebramos con alcohol en este santo... Entonces, ¿qué ocurre? Porque, como dice nuestro amigo, hay algunos jardines interiores de algunas personas que tienen ciertas carencias, que son propicias para que cuando tocan la sustancia se produzca el enamoramiento. De los más poderosos que hay, creerme. La primera vez quizás no, pero con la insistencia y la normalidad, lo que para los demás es normalidad, no pasa nada, para él es la enfermedad. Es como en ese jardín brota el adicto. Es esa tierra, esas condiciones, esto es así. Y no, y no estamos haciendo nada al respecto. Nada. Solo estamos diciendo, cuidado con el cual es malísimo. ¿Sabéis? No, no, no, no. Tengo un hijo de 13 años que él sabe que soy alcohólico y que soy. Eh, sabe que es Cristo. O sea, no la, se lo he explicado, por supuesto, hay detalles que no. Es recomendable para mayores de 16 años. <risa> y, y lo único que le estoy diciendo es que haga lo que quiera. Pero no le estoy. Yo no. No, no le estoy eh, enseñando que me tomo tres vinos y esto es súper guay. Porque entonces, claro, el niño va a decir. Cuando bebéis, alguien bebe por primera vez, acordaros, de vuestras primeras, lo que llamamos los tenéis, la primera ingesta. Primer pedo, súper desagradable. El cuerpo no quiere que metas toda esa mierda arriba. Pero claro, hay que perseverar. Y entre los chavales, entre los adolescentes, esto es una carrera de competición, ¿sabéis? A ver quién aguanta más, a ver quién es más capaz. Forma parte de la identificación, ¿no? Me doy porque me tengo que ir. No gracias. Me, no quiero que me identifiques con el tipo. De... No, muchas gracias, amigo. En definitiva, eh, no, es mi, no es mi labor esa, ¿no? solamente poder tomar, tomar conciencia, pero, pero ese no es quizás el asunto. Para mí el asunto es que si alguien duda, que sepa que existe la posibilidad de volver a casa, incluso a tu tierra, a tu ciudad. Me gustaría hacer una punta sobre lo que has dicho y es que cualquier tipo de, de sustancia independiente, alcohol o cualquier otro tipo de droga eh, es necesario que la gente sobre todo la gente joven sepa que no es, una, como bien decía, gente, no es un, un fin ¿no? o sea que no es un medio que te plantes para qué para te, te sirve porque tomas alcohol cuando eres joven para deshibir porque tomas alcohol, eh, para relacionarte con el otro género o, o otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacerla, poner el acento ahí, que la gente joven sepa para qué utiliza un, una sustancia, qué enmascara la sustancia o qué le, le mueve a todo este movimiento. ¿no? Y yo creo que ahí es pues, una parte, vamos a ver mi experiencia con mi hijo, así fue, Darla, darle a conocer que, bueno, evidentemente no te puedes pelear con la sociedad porque, porque está ahí y la persona social está ahí, pero que se, que se cuestionase el, el hecho de que, de que para qué necesitaba, y se acogió su pedo correspondiente de joven, pero si no realmente necesitaba para relacionarse, si no realmente necesitaba para, para, para vivir. Y es el día que no bebe y que, y que tiene claro que, que por lo menos para ese no es el, no es el camino. Y, y creo que eso no se hace en la educación y no se hace en determinados foros, que sería el sitio apropiado para reflexionar sobre el, las sustancias que modifican el estado de conciencia. Fíjate, señor Miguel Ángel, eh, desde que se publicado hace menos de un año la cocaína y la mía, me han pasado cosas muy chulas, muy chulas. Quizás está, estar aquí es especial, pero mucho las en particular. La novela ha sido elegida uh, por una profesora muy comprometida de, de lengua, de cuarto de la ESO, de un instituto muy grande de Madrid. ¿no? Es una cosa que vamos a continuar. Y bueno, están así que sus alumnos, en un trimestre del curso pasado, tenía como obligatorio leerse la novela. Esto es una mucha responsabilidad para mí. Os podéis imaginar chavales de 15, 16 años, justo en el límite, que se tenían que leer la novela. Y después, claro, tenía que ir a verlos el autor. Porque ese era el compromiso. Ostras, yo eso me pongo bastante. me emociona y me pongo. Me reconozco cierto nerviosismo el encuentro con las personas, pero con ellos por mil ¿no? porque para mí era mucha responsabilidad eh, ostras ellos entendían perfectamente el gran, el gran asunto con los chavales ahora es el cannabis ¿no? la marihuana más que el alcohol eh, al empezar a hablarles no de lo malos las malas que, que son o malos que son buenas o regulares o lo que sea que son las drogas porque las drogas no son más que sustancias inocuas ¿Eh? la maría es una planta si te la quedas mirando no hace nada no se te tira el cuello ni, ni revés. la maría no hace nada pero si en vez de hablar de eso hablas de qué ocurre cuando consumes, ¿no? qué sientes qué buscas, qué persigues y sobre todo hablas de las cosas que les gusta mucho a los chavales de libertad o perderla del amor o no tenerlo bien yo estoy convencido de que esos chicos miran ahora las sustancias de otra manera. Pero es que nadie se lo cuenta. Nadie va a los institutos, salvo van psicólogos quizás, ¿no? A contarles lo peligroso que es tomarlo, consumir. O sea, bebe con responsabilidad, pero ¿qué significa bebe con responsabilidad? Pero, ¿tú imaginas a mí que me digas bebe con responsabilidad...? Eh, eh, con 16 años, esto es una broma, ¿no? Porque también me dicen, ser responsable, saca la basura, esto, me, me dicen un montón de cosas, ¿no? Me ve con responsabilidad, esto va a molar, hacerlo sin responsabilidad, ¿no? Esto es así. Pero la verdad no está ahí. La verdad es que uh, te traicionas, la verdad es que simulas lo que no eres, la verdad es que tus amigos ya no te quieren, no están contigo porque realmente lo desean, sino porque resulta que llevas encima tres gramos. ¿Sabéis la cantidad de amigos que se hacen si llevas seis gramos de cocaína en el bolsillo? O si llevaréis un millón de euros. Es la misma identificación con el poder y con la... ¿Sabéis? Es una cosa tremenda. Eh, yo voy a continuar con los chavales contándoles mi experiencia. Allí donde me llamen, con la misma naturalidad y la misma verdad, la mía, de un chaval de 14, 15 años que empezó a beber como si no hubiera mañana. Y no les voy a decir que no lo hagan, ¿eh? No les voy a decir que no lo hagan. Sí me preguntaron una vez eh, por qué no debería de beber. Y yo simplemente le dije que, porque no eres tú mismo, porque dejas de ser tú mismo, ¿sí? A ver, yo creo que tú has, has escrito muy bien el tema, porque además <coughs> has, has vivido la propia carne, ¿no? y has dicho una serie de cosas para mí claves. Eh, yo creo que la, la cuestión no está, como muy bien has dicho, no está en el síntoma, que, o a la punta del iceberg, como muy bien has dicho es decir, no está en la adicción sino en el origen y el origen nada tiene que ver con la educación sino con la falta de amor como muy bien has dicho y te doy la razón totalmente es decir, es la falta de amor porque el amor es lo único que cura el desamor es lo que enferma y eso es lo que lo que, la falta de amor es eh, obviamente la infancia, claro es la que le lleva de adulto a, a la persona a tratar de cubrir esa carencia con ese síntoma devorador no pero no por normas no por cuestiones coercitivas no hagas tal, no a cual pasa a absolutamente nada sino que no sé tratar de, de restituir o de o de reparar un poco el, esa falta de amor, que fue la que llevó a. O sea, eso que está ahí metido en el iceberg ahí abajo es la falta de amor, que salió hacia arriba en esa forma de, de, de adicción. Pero ya le digo, normas, jueces, obligaciones, castigos, tal. No. Por ahí no van los tiros de reparar absolutamente nada. Entonces, pues yo digo que de las cosas que ha dicho yo me he quedado con eso ¿no? que aunque en ese iceberg se esconde la falta de amor y que, que la apunta pues eso es la edición que puede ser recogérdico y que bueno yo sigo las cosas quería hacer ese comentario Entonces, en todo lo que tú has dicho y además que lo has vivido en tu propia carne ¿no? y que lo has llegado a decir y has entendido que es la falta de amor lo que, y vamos que <coughs> te doy totalmente la razón y me uno a ti en ese sentido porque lo tengo clarísimo. Y un psicólogo, que yo también no soy, por cierto, pues sí, te puede. Porque tengo formación analítica y entonces ya veo un poco más, ¿no? Pues sí, un psicólogo te puede ayudar, puede decirte que si tal o cual trastorno, no sé qué, no sé cuántos y eso, pero no te va a restituir ese. esa venta de amor fácilmente. En ¿eh? Eh, Ya. Yeah. Yo creo que todo está vinculado, ¿sabes? Te voy a contar un secreto, además además lo vas a pues poner. Yo soy de tu pueblo, por cierto. Eh. ¿De, de, de, de Torlaver? Sí, que soy de allí también, sí. Pues tenemos una de las ¿no? Los fuimos amigos de jóvenes. Yo eres un mayor que tú. Yo, yo era sí. 50. Eh. Sí, un poquito mayor. ¿Eres ejerces? ¿Eh? E eres psicólogo y ejerces soy también ingeniero, entonces trabajo como ingeniero pero también trabajo como psicólogo ¿sí? pues mira, te voy a contar un secreto que vas a comprobar porque estoy que te voy a contar un secreto que vas a comprobar, luego no estoy convencido que te vas a llevar la novela a casa esta es la, la creo que debe ser la única novela del mundo en la que el autor se lo dedica además de a su hijo a su terapeuta es un poco de spoilers, muy poquito. Esta novela es está. El libro ahí. En sí y el libro en sí tiene su efecto terapéutico, que lo hayas hecho. Forma parte sí. de tu terapia. Ahí empezó persona, sí. 100%. El secreto, que les decía, es ocurre una cosa y esta esta novela está dedicada, a, además de como digo Manuel, mi hijo, está dedicada a Marta Cittadini, que en paz descanse. Marta Cittadini, que era la jefa de psicólogos de, de la clínica. Y era mi psicólogo personal, claro. Yo tenía que tener el mejor psicólogo, no te jodes. Esto es lo mejor. Me sentí súper.. está contado aquí muy... O sea, yo es que me acuerdo perfectamente cuando me dice no, va, tú, a ti te va a tratar Marta Citadén y la jefa de psicólogos. ¿Qué menos? Hombre, ¿No? Forma parte del personaje. Hostia. Me da me vergüenza cuenta. ahora recordar aquello. Eh, Marta Zitalini, cuando me estaba tratando a mí, estaba enferma de cáncer. terminal casi muy mal. Y ella seguía yendo todos los días a la clínica. Y aquí hay algún episodio donde cuento cómo la veía que frara. Y yo si sí, esta mujer. Me dieron la alta y... Y tres meses después, murió. Hostia, lo que pude llorar. Yo pude llorar por una mujer que no conocía, ¿sabéis? Una mujer que veía todos los días en el ingreso, porque es un ingreso en el que estás ingresado, aislado, todo controlado, ¿sabéis? Entonces era como mi. Bueno, era mi guía, vamos a decirnos. De alguna manera, nunca me decía lo que tenía que hacer, solo me señalaba lo que estaba haciendo. Era tremenda. Yo tengo que agradecer mucho a cualquier persona que se sienta capaz de ayudarnos. Que os comprenda. Sí, que no nos juzgues, ¿sí? para juzgar no nos ponemos todos, ¿vale? Si quieres me pongo allí y yo también y le zumbamos al muñeco. Eso no es mayor, eso lo hace cualquiera. Pero acompañarnos sin juicio, señalando, quizás, ¿no? Ese quizás no estás viendo las cosas como. yo que sé. Yo tengo un agradecimiento reverencial. ¿Sabéis por qué? Porque no nos ayudamos unos a otros. Cuando alguien no funciona bien, ya le apartamos. ¿eh? Ya. Soy de una generación que, evidentemente, me ha tocado eh, vivirlo muy cerca. Desgraciadamente, no, no pertenezco a ese, a ese grupo de peligro, a esa suerte ni del alcohol ni de nada eh, dejé de fumar en su momento pues no fumo entonces creo que no tengo eso pero sí que lo he vivido de cerca eh, es muy difícil para las personas que no tenemos esa tendencia a las adicciones comprenderos ¿Y tanto? te puedo decir que la persona que más he podido amar en mi vida a nivel de pareja eh, tuve que dejarlo porque no podía entender y había una, una relación casi de celos personales que él, él sí entendía ¿no? pero bueno si me quieres ¿cómo? es muy difícil para el que está al lado sea padre sea hermano sea pareja y no tienen esa adicción de esa tendencia a la adicción entender que haya un ser humano que se autodestruye que para ti está tan claro yo me recuerdo que el, el director de Pedrosa, del sanatorio de aquí de Pedrosa, día que yo le llamé desesperada y me dijo, señora, no se engañe, si la heroína no matara, usted y yo nos la poníamos, porque es muy divertida. Yo Es muy difícil entender que alguien voluntariamente se autodestudia, decía, joder, si te quieres matar, tírate por el faro, y no me deslabras a mí, no me, me destroces me imagino el sufrimiento de las madres es que es muy difícil entender amén y además yo creo que no se trata de que de, de estar al lado de una persona así necesariamente ¿de acuerdo? o se es parte del problema o se es parte de la solución fíjate lo que voy a decir si no te sientes capaz, eh, sepárate salpitando sí salpitando, si no te sientes capaz de ayudar, si no te sientes con la fortaleza de ayudar no te sientas mal por eso el amor no está en alimentar el monstruo, porque acabamos alimentándolo ¿sabes? acabamos o acaban, acabas tapando los agujeros del otro, acabas supongo que sabes de lo que hablo ¿no? participáis de la orgía acaba uno participando de la orgía yo lo único que traigo aquí es una realidad y es que no lo elige él, no, es el, no es el, la cosa es parar el juicio simplemente parar el juicio eso no significa y deciros un secreto también ¿creéis en el karma? bueno esto es muy fácil el karma no es otra cosa que lo, un nombre muy étnico o muy esotérico espiritual para llamar a una cosa que se llama de toda la vida consecuencias otra de las cosas que he hecho eh, he tenido la suerte de hacer Um, tras escribir la novela es, eh, me llamaron varias de bueno, las cosas que hice en particular una que me, que me emocionó mucho fue ir al encuentro de, de presidiarios en la cárcel de Aranjuez estuve hablando igual que ahora hablo con vosotros pero las personas que tenía delante eran 200 presos tiene una ventaja que no se me podían escapar estuvieron que aguantar allí fue Espectacular. <risa> Primero me ocurrió algo uh, muy fuerte de decir, que a medida que yo iba entrando, pasando las cancelas, las vallas, las sabes, con las pelis, ¿no? Te va a quitar el móvil, luego te identificas, luego te cachean, luego vuelves a pasar y claro, se van cerrando detrás de ti las estas. <risa> yo, a mí me empezó me, a sentir dentro de mí una especie de sensación real, de decir, justo qué suerte has tenido, tío, porque tú podías estar aquí dentro. a mí no me separaba nada He transitado por caminos da igual lo es decir, da igual que seas un ladronzuelo, un macarra de, que robas joyerías a que le metas mano a la caja de la empresa ¿sabéis? o sea, es, es lo mismo cuando lo que te está guiando es más del 50% de 60, según el un director que nos atendía de, de, del centro eh, es, su vida se había llevado ahí por las drogas esta es la consecuencia y hubo un momento muy especial al hablar con ellos cuando yo describía eh, el final del día cuando uno después de su aquelarre después de sus tres días de, o después de su última barbaridad tiene que vencido por el sueño vencido por el cansancio y por el cansancio de sí mismo se encuentra solo con su almohada y con su conciencia Eso es horrible. Y los 200 presos que estaban delante de mí asentían con la cabeza. Por lo tanto también cuando veáis a alguien que nos putea, que nos por estas consecuencias, que sepáis que todas las noches. Ahí no tiene por dónde escapar. en historias duras sí. y los 200 presos que estaban allí te eh, aseguro que, que en sus vidas reinó el desamor sí, sí, sí. mirad los 200 seguro sí. cuando acabé eh, muchos de ellos bajaron a bajaron joder a si siete, ocho, nueve personas que se levantan y vienen hacia ti en ese contexto eh, impone mucho, ¿sabéis? Y todos solo querían felicitarme. Tú has podido, me decía. Felicidades, tú has podido. Joder, había alguno con unas caras, tío. Yo los abrazaba. Yo los <coughs> quisiera, no tenía otra cosa más que abrazos. Y abrazos. Y me abrazaban, o sea, esto O sea. Tíos, un aspecto durísimo algunos de ellos, durísimo, eh. algunos de ellos muy... y admitían el abrazo, ¿no? quizás en una especie de respeto a quien ha podido. ¿no? Pero uno de ellos, el un tío grandote que iba con el brazo en cabestrillo, eh, este se esperó al final. Y yo, hostia, <risa> <risa> allí se movía, todo el mundo estaba tranquilo, yo también. ¿no? De verdad que no, no hay ningún clima, sensación de nada. Es que, ¿Nunca estuviste más seguro que antes. Nunca, y además que lo sentía así, ¿no? Pero créanme que si y no, no había... ¿no? Al ayuntamiento o a, a Entonces yo, ayuntamiento y mucho... a lo largo de, de, de la charla con ellos, que fue muy, muy especial, ya os digo, pues hablé de mi hijo y mi hijo para arriba ¿eh? mi hijo para abajo. ¿no? Claro, yo les, les quería contar también a ellos que ellos tienen una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta, porque eso es algo que yo creo finalmente con, estoy convencido ¿no? ya, poco de lo que yo quería compartir con ellos. Bueno, la cosa es que uh, volviendo a lo que decías ¿no? que no habían, no habían tenido probablemente una infancia querida no este, el más grande de todos el más en fin, más curtido por la vida probablemente eh, se me espera hasta el final cuando se han ido todos y me dice justo solo quiero decirte una cosa, mira me llamo David estoy aquí para 25 años solo quiero que me hagas un favor dile a tu hijo que tiene mucha suerte de tenerte como padre díselo, yo lo sé, sé de lo que estoy hablando díselo ah, aguanta eso mi emoción se contagia con la suya y me dice, Perdona, perdóname por emocionarte. Te digo, no, perdóname, no, abrázame, tío. Tiene que ver todo con el amor, amigo. Sí, Yo lo a todo. El, amor, el amor cura y el desamor enfermo. Las de salud, sí. Sin embargo, en los terapeutas, que es lo más importante, el amor duro. Si no el amor se si inicia el camino de rehabilitación, pues puede estar bien, pero si no inicia ese camino y no responde, el amor duro es, es lo mejor para, para intentar. Eh, Muchas teorías que. Y que la quería contestar aquí: que descubrieron una enfermedad nueva que se llama codición que sufrimos los, los familiares de, de los adictos y que es tan importante como, como la adicción de los adictos y que también necesitamos tratamiento y que también hay que dar cuenta de... Es la codependencia sí, en, en mi caso concreto yo no me vi con fuerzas eh, y hice es eso, renunciar con gran dolor pero es que no, yo como no lo entendía y no podía eh, no sabes qué hacer no y yo creo no. que cuando, no lo sé, habléis de amor, sí, pero el, el enfermo se cura solo. Sí. Por mucho que le quiera su madre o su pareja, se cura solo y se cura por sí mismo. Yo creo que incluso conozco, eh, suelen desaconsejar hasta la expulsión, por ejemplo, un proyecto de las relaciones de, de ¿Qué? pareja. Que la tienes que leer. Eh, es que he vivido mucho los 80 y he comido mucho de eso no, yo no lo has muy visto cerca. Cerca. Muy cerca muy cerca y sí. con muertes verdaderamente tremendas porque en los 80 y en los 90 ahora ya parece que no pero fueron muy duros, muy duros. Sí, que lo fero, sí. y he visto he vivido eh, no he, he vivido en Galicia y luego he vuelto a Galicia y la Ría de Arosa la, la conozco muy bien. Y allí era ir y aquí uno, aquí dos, dos muertos, el uno tal, el... ha sido un genocidio. Un genocidio de una generación o de dos. De hecho, en lo que se, si alguno habéis leído algo de lo que escribo, lo podéis ver, porque siempre sale ahí, no directamente por mí, pero es que... Ha sido muy importante. Pero creo que el que se cura o el que se rehabilita o el que. Lo hace por sí mismo, jamás el de al lado, ni el de enfrente, ni por un hijo. Porque de hecho no, no se deja todo. Tiene que tocar fondo. Claro, la misma no, es la misma. Y la adicción no tiene fronteras. No se trata de tirar más o tirar menos. No, no, no, no, eso está claro. Eh, no tiene fronteras. De hecho, en la carrera de psicología, ¿cuántas asignaturas había dedicadas a la adicción? Bueno, la verdad es que a mí, yo soy psicólogo, pero la carrera de psicología no me, no me he enseñado gran cosa. Me enseñó el psicoanálisis personal y la formación psicoanalítica, pero en psicología creo, creo poco. Y bueno, se, se estudian todos los tipos de drogas que hay y tal y cual, pero, pero es, todo, es, es todo muy mecánico. O sea, no, no me gusta la carrera de psicología, es mecánica, es... es yo no, yo quería sí, yo creo que la psicología y la, te, la sobre todo la alopática vamos a decir, la tradicional está aprendiendo todavía a gestionar esto ahora estamos y en, en relación con lo que estáis diciendo eh, la mejor forma si yo, yo las personas ahora os cuento alguna cosa eh, que, con las que yo he tenido la oportunidad de echar una mano vamos a decir, no con adictos con los que trabajo, yo no soy terapeuta, ni, no soy terapeuta, ni quiero ser. No, no, no, no es mi territorio, yo acompaño a la gente, a la gente que, me, que, que quiere que le acompañe. Eh, sí les invito a ir, a me parece indispensable ir a un terapeuta, me parece indispensable. Ahora lo que se está intentando entender es la, justo las relaciones de codependencia o de coalición y se hace una especie de terapia sistémica. Todos a terapia. Padre, madre, novio, primo, amigos, todos a terapia. Es más, deberíamos ir todos. Si yo estoy enfermo, venid todos conmigo, porque todos tenemos que ver. Es holístico, ¿sabéis? Es la es relacional holístico. Es decir, yo me hago a mí mismo, entre, este, entre mi amigo Víctor y yo aquí hay tres. Está él, estoy yo y está nuestra relación. Es una construcción y, y por lo tanto, todo merece atención, ¿sabéis? Y, y, y eso está, está dando otra manera de verlas. Todos para terapia. Porque aquí todos tenemos que ver. Todos somos corresponsables. Y por eso decía, o somos, formamos parte del problema. Yo he visto, he visto madres de, de hijos con cannabis... Eh, escondiéndoles las... o sea, es como decir, pero parece su camello, joder. Eh, echándole en... es decir, mm, vamos a ver si me explico, es te dejo fumar, eh, fuma, pero te odio porque fumas, pero te quiero, pero entonces, pero te odio, es, es, te, te quiero, te odio, te, es una cosa absolutamente de locos, ¿no? Hay que romper esas dinámicas. Y luego... Sí. Sí. Cómo se gestiona en ese caso, cómo gestionas tú la junta? Madre mía. Eso, eso es ya es complicado. Eso es. No digo porque la tuvieses, ni mucho menos digo. Porque, sí, sí, no, sí, la he tenido dices, Todo el entorno, imagínate Si iba a tu familia terapia Es constantemente O te he hecho a ti la culpa o me la he hecho yo O yo he sido una mala madre, tú has sido un mal, mal padre o... Desde el punto de vista técnico eh, Distinguir entre culpabilidad Y responsabilidad La culpa es un truco que nos inventamos Donde nos escondemos Sufriendo, pero nos escondemos Para no sentirnos responsables Me explico yo te robo porque necesito para coca, y después me siento culpable y me te lloriqueo. O me lloriqueo a mí, Dios mío, me siento súper culpable y tal. Pero ya está. Ya hemos acabado. Colapsa la responsabilidad. Lo que, lo que uno acaba entendiendo es que es la inmadurez de sentir culpa. O sea, la culpa es un juego, vamos a decir, de, esca, de, de escapismo. ...y no sirve para nada. Y tiene la culpa tiene otra mala noticia... ...que es que no te deja mirar el hecho... ...analizar el hecho... ...del que te sientes culpable. Porque eh, cuando miras... ...te sientes mal por lo que he hecho... ...y entonces no miras, no, no, no lo meditas... ...no lo analizas, no sé si me estoy explicando. Por lo tanto, no, no solo no sirve para nada... Segundo, te escondes y evitas la responsabilidad. Y tercero, te impide el ejercicio que sí que hay que hacer. Y es, te duele, te jodes y lo miras. También, también hace la, la, toda la función contraria. ¿eh? En la rehabilitación, la, eh, ir reconociendo la culpa te ayuda mucho a, a que vayas progresando en la rehabilitación de la enfermedad. Para Porque mí aquí, el, el salto si cuántico... Eh, es una autojustificación para seguir consumiendo. Pero el periodo de rehabilitación, a medida que vas descubriendo las cosas que has ido haciendo y vas pidiendo perdón y vas resolviendo conflictos afectivos, todas estas cosas, es un buen síntoma de... He oído un discurso de la doctora Rojas Marcos sobre el tema, exactamente la culpa, y eso es lo que... Yo digo como lo hice yo, yo lo que digo es que la culpa, yo me he sentido siempre culpable por cada cosa que hacía relacionada. No solo con el consumo, sino con esta manera de ver la vida, que era, uh, yo soy superior a los demás, y yo soy capaz, y vosotros no, y yo soy, y yo soy, ¿sabéis? Esto te genera mucha culpa. Pero, como uh, lo resolvía de esa manera, dando un paso más grande, vamos a decir, no sé, eh, por, por lo tanto no me servía para nada. El ejercicio de dejar el juego de la culpa y trabajar en el juego de la, de, de la presencia sobre ti mismo y sobre lo que acabas de hacer, con una mirada, insisto, no es spoiler, hay un momento en que yo me largo de mi casa dejando a mi mujer y a mi hijo de recién nacido, este que tanto amo, porque me tengo que marchar, ¿sabéis? Me tengo que ir, me tengo que ir, y les dejo llorando. ¿Qué creéis ¿Que no sentía culpa por hacer eso? La culpa horrible. Pero ya con eso pagaba el hecho de que me estuviera yendo. Y de después, yo no quería saber nada de eso. Sí, sí, ya, por Dios, ya sé, ya sé. Ya tengo mi culpa. Había un equilibrio entre culpa y el hecho, culpa y el hecho. Pero no... no es como, bueno, pero ya ha acabado, ¿no? Ya he sentido la culpa, ya me he maltratado, ya me habéis maltratado, pues nada, no hay nada que hacer. El aceptar que has hecho eso y otras muchas cosas. Y el mirar, aunque duela el hecho y, y verte a ti mismo haciéndolo, esto es una cosa tremenda, ¿sabéis? Detrás de esa culpa aparece la responsabilidad. Y descubres que eso no eres tú y que eso lo puedes cambiar de alguna manera responsabilidad es responder ...capacidades de actuales decir qué es lo que cuál es mi parte de todo esto la culpa es cosas de religiones y de éticas y de morales tienen, tienen un interesillo está muy bien para andarlos luego juzgando unos a otros ...y bueno y para ganaros el cielo los que vayan y los que vayamos al infierno Allí estaré esperando. Pero no sirve para transformarse. Porque te impide mirarte y por lo tanto conocerte. ¿Cómo vas a mirar algo que te produce ese horrible rechazo de ti mismo, ¿no? esa culpa? Así, use yo. ¿Qué hora es? No me acuerdo. y ya el cinismo social de que está causando más daño y más dolor a las drogas legales que las ilegales. Con el oficial y el resatín, que básicamente son, que básicamente es obvio, eh, hay un algún, hay algún trastorno que no te puedo imaginar. Porque conozco bien esto de la garriga, no puedes, nos puedes imaginar la cantidad de, de personas que están interesadas en la rehabilitación por ese tipo de drogadicción. Sí, con control controles antidroga en la carretera pero solamente de las ilegales mm -hmm. okay, alejanes, ¿no? Es que es... ah bueno eh, siempre lo puedo imaginar porque sí, está la, ya la leerás esta noche que vas a empezar <risa> eh, verás que aquí algunos de los... es una novela coral mi historia entreverada con otras historias y sí, hay hay, hay... A los mazapanes, a los yacepanes, a los exatines incluso, pero bueno, quizás más a los más. Es, es unas tradiciones muy complicadas. Además, también con un. Ese sí que hay evidente, la, la carencia de estima de nadie, ¿sabes? la soledad. Y la, la angustia de, de quizás una mujer, que nadie le nadie, nadie, nadie está, la... nadie está pen, pen, de, pendiente de ella, nadie, nadie le, le de los dice nada. cuarenta y tantos, no conozco los porcentajes de las mujeres, pero por trabajo estoy con muchas y tengo mi propio porcentaje. Si sale <tú> al. Ha... No es porque el médico le afecte mal, no, a ver, es porque médico, la persona no, no pero, como se encuentra mal. No, no, pero el es médico, automedicación, pero el no, no, no, no. Y lo digo en primera persona. Es decir, yo he vivido un suceso en mi vida bastante dramático y la terapia no me la ofrecían. Pero, el, oye, esto, el desatín, que no, que no, que el dolor se afronta y se pasa como la gripe, que no hay nada haces un paréntesis y qué pasa, que dentro de un año, o lo tomas toda tu vida dentro de un año, te encuentras con, con, con el duelo que tienes que pasar. Es decir, para mí es un acto muy... muy... Estoy hablando, evidentemente, no de, de patologías, de conductas suicidas y todo eso que, que evidentemente... Pero es que se ofrece, se ofrece mucho. En Entonces, caso, tú te echas a llorar, vas al médico, estás triste porque has reñido con tu marido y automáticamente te va a hacer una receta. Siempre sale el 6 o 8% de la población que genéticamente está determinado para ser adicto. O sea, sobre eso no se pasa, porque hay, hay una cuenta de 20 amigos, todos ven lo mismo... Sí, sí, sí, sí pero hay dos que se quedan enganchados. ¿Dónde está la explicación? No es que haya bebido más que el otro ni, ni el otro, es que hay unos condicionantes. Pero que se potencia, es decir, tanto el alcohol como esas drogas legales, como esas medicaciones, que yo creo, y lo digo con todo el respeto del mundo, a los profesionales de la medicina, pero creo que se están extralimitando muchísimo en ofrecer eh, esas medicaciones como paliativos de otras cosas. Yo, Vosotros habláis de amor, yo no hablaría tanto de amor como de autorrealización, o de. a veces es un problema de. No, pero, pero, exacto pero, y de, y de aburrimiento, pero, de, de tener cosas. Por matizar, ten... por matizar sobre eso, porque por, esto, la palabra amor. Eh, Desgraciadamente, maldito amor romántico. ¿no? No, no, no, no, hemos hecho, hemos hecho trizas. Un poquito, ¿no? Hemos hecho trizas. No, yo hablo de amor con mayúsculas, es decir, un amor que tiene que ver con amor por uno mismo. Pero eso tiene que ver con saber quién eres, qué, qué saber qué necesitas. Es, es una especie de eh, no sé, ¿Eso es? De conexión contigo y con los demás y confianza, ¿sabes? Todo esto tiene... Pero esto tiene un sabor muy determinado que si no lo has probado nunca en tu vida, cuando eres niño, pues vas por la vida diciendo pues será esto, pues será esto, pues será esto. Y esto no se puede inventar, ¿sabes? Esto es está activo en ti o no lo está. ¿Lo has tenido no lo has tenido? Siempre se dice que el mejor forma de curarse es curando al de frente. O sea, si tú predicas amor al de frente de repercute y pensarnos a ti mismo. Sí. Claro, saber uno lo que necesita en todo momento, eh, yo creo que es muy difícil, ¿no? Claro, estás jugando al poker y te quedas sin dinero, en ese momento que entras el dinero. Pero en otro tipo de No, no es verdad, lo sabes que no. Cuando tú, cuando, cuando lo que es tu cuerpo o tu mente la que necesita el dinero o la que necesita la sustancia en el caso de otro tipo de, de, de adicciones. Sí, eso sí, me agradezco, me agradezco. Pero te miras a ti y sabes, eso no eres tú. O sea, es, ese es el tema, ¿sabes? el amor de verdad no es el amor del deseo, no es el amor de satisfacer sensaciones, ¿no? Es otro tipo algo más transpersonal, más sutil, ¿no? más Un palabra así la confianza. Sí a veces, a lo mejor lo he entendido yo mal, pero a veces hay como, eh, eh, se transmite como que hay gente propensa a una a, a, a eso y otra que no. Yo creo que nadie hemos estado libre, o sea, quiero decir que a lo mejor en tu vida, o sea, no, no estamos los, los que no hemos consumido lo que sea, no estamos por encima, de decir, es que uff, es que yo no sigo como, como ellos, yo creo que es que nadie, o, o sea, es que nadie ha estado libre, o, o, o, o, o sea, es que esa idea de, o oh, que genética, o que tiene una tendencia, o sea, a mí, yo solo, me lo, yo solo me lo creo. Un buen amigo, muy buen amigo mío, el director de ITAS, que es otro centro eh, también de referencia en Madrid de, de tratamiento de adicciones, por cierto, que está con la terapia sistémica familiar, Eduardo Brick eh, cuando le preguntas ¿por qué yo soy adicto y tú no? dice un misterio un misterio el misterio de la vida y tengamos, nos tenemos que conformar con no saber. ¿Pero por qué la, edición, la oración Mundial de la Salud dice que si es un condicionante genético más? Pues entrega en No lo sé lo que, es que la dice la Organización Mundial de la Salud. Yo no lo no sé por qué no. No, no, no. Y, no, y me, parece, me parece que tiene. Yo creo que una me, me, me... Me... Me, además, es una tendencia. En un momento dado, que además se sustituyen las adicciones. Sabes, en el en del Vietnam, los combatientes americanos volvieron, dejaron la heroína y se hicieron alcohólicos. Es decir, yo creo que haya... yo, yo, por no desconectarnos voy a satisfacer voy a satisfaceros a todos voy a satisfaceros a todos mirad yo no sé lo que dice la verdad sí lo sé pero no no sé lo que dice la última investigación científica no sé lo que dice la última vamos a decir así, el último descubrimiento terapéutico yo no lo sé, yo sé mi historia esto es así mi padre era alcohólico mi abuelo era alcohólico y de cuatro hermanos tres ...somos alcohólicos... ...y mi hijo... ...no va a ser alcohólico... ...no es genético... ...es peor... ...es epigenético... ...se hereda... ...pero no va... ...en mi ADN... ...va... ...va en el contexto... ...va en el contexto... ...yo... ...he sido mi padre... He sido mi padre, he seguido el patrón de mi padre hasta que ingresé en esta clínica que vi el truco de magia. Y además de sentar a mi padre, fijaros, muerto, sentarlo para perdonarlo por haberse muerto, le dije, papá, gracias, ya hiciste labor, ya no voy a ser como tú. Yo temía morirme, a la misma edad que él, tenía morirme dejando a mi hijo de seis años huérfano. Recuerdo el día, porque además, sorprendentemente lo que hacen las historias, estas historias que son intensamente humanas, ocurrió, no me quise ir de la clínica, hasta que pasé ese día, el día en que mi hijo cumplía siete años. Y le dije, papá, ya no. ¿Cuántos se tuviste en terapia después de dejar el clima? Un año. ¿Un año solo? Tres meses de ingreso, un año de ambulatorio y a partir de ahí... pues. ¿Y para recordar ni nada de eso? Hago supervisión. Hago supervisión sí, sí, esto, un buen enfermo, soy muy aplicado, un sí, buen enfermo crónico soy muy aplicado, soy muy, sí, muy, aplicada, de, soy muy aplicado. Eso, eso es muy el libro que tú has escrito y todas estas artes en todos los sitios, eso es. Sí, bien, muy muy forma terrible. parte, sí, espero, y espero, espero de alguna manera que esta conversación, esta conversación, este encuentro que, que os haya también haya sido, sido útil, humanamente ah, útil a los sí, Solo te me queda por decir que el mejor terapeuta de un adicto es otro adicto. Otro hecho salir. ah qué susto! Pero que, que luego otra cosa, yo digo que nadie nace eh, me enfermo en cuestiones mentales, eh, o adictivas o trastornos, sino que se enferma en el entorno familiar. Ahí es donde Yo no estoy de acuerdo, Yo tengo un poco ¿Eh? Normal, pero no normal, la familia es importante sobre todo, vinantes, todo, en los todo más, más, más, más amplio de dos años de la infancia o sea, Tú de que, que tienes cuatro hijos que pues, tienes dos hijos y que son brillantes y que tiene una carrera profesional bueno, brillante ser brillante no quiere decir que sea feliz o que sea totalmente no, no no una carrera brillante estamos hablando de edición y tiene dos hijos tiene una carrera profesional que han estudiado que son buenos ciudadanos que eh, eh, no viven igual en todos los hijos, los padres no quieren igual en todos los hijos. Hay diferencias, y esas diferencias se las cantan en las notas. Pero ¿No? ¿Veis? Veis cómo Eduardo Brindis de que es un enorme misterio. Es un enorme, es un enorme misterio. Dejadme, por favor, dejadme, dejadme eh, solo para lo último que me ha compartido y acabar lo que es un poco tarde. Eh, Sabéis, El, yo estoy aquí dentro, en estas páginas, ¿Eh? pero claro, tengo la suerte de también de estar aquí fuera, haber salido fuera. Y en la contra he querido escribir esto, que es un resumen de todo. Y Digo así, tu cocaína y la mía es una historia sobre la alegría de decir adiós a un intento fallido de vida. Escribir sobre mi realidad ha sido mi forma de agradecer lo aprendido. Yo no soy un trastorno, ni una adicción, ni un narcisismo. Eso es mi novela. Yo soy simplemente un hombre, un padre y un hijo. Muchas gracias.